Por otro lado, el comunicador Julio Martínez Pozo denunció de que en el caso de Odebrecht, y no hay forma, miren, uno dice, no, no voy a hablar de Odebrecht hoy. Es que surgen tantas cosas de este caso de Odebrecht que no hay forma de no hablar de Odebrecht. Además, si nosotros no le hablamos de Odebrecht a ustedes, no le damos las informaciones más recientes, ustedes no nos lo van a perdonar. Ustedes, Yo sé que ustedes están sentados ansiosamente pues en sus casas con su cafecito antes de irse a trabajar, esperando información sobre este caso. El comunicador Julio Martínez Pozo denunció de que el señor Marcos Vasconcelos, representante de Odebrecht en la República Dominicana, donó para la campaña política de un ex candidato a la presidencia en las elecciones pasadas 25 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo. El señor Julio Martínez Pozo. Tal vez, tal vez, eh, pues, no necesariamente sobre el tema de los sobornos de Odebrecht, porque hay otro tema que sería importante tratarlo con don Marcos, pero no, no me refiero a temas de soborno para que no me confundan. No me refiero a temas de, de, de, de soborno. Pero yo voy a hacer una revelación importante, muy importante esta revelación. Ustedes las pueden anotar, que si esto no sale ahora, sale en unos meses. Pero yo no he dicho nada en relación con este caso Odebrecht que haya sido un invento. Es decir, todas las cosas de las que nosotros hemos hablado aquí con mucha anticipación... Son las cosas que se han producido después, después se han producido sobre este caso de, de Odebrecht. La revelación que voy a hacer es que Marcos Cruz hizo, a nombre de Odebrecht, a nombre de Odebrecht, hizo varios aportes importantes. ...por lo que nadie le ha preguntado. Naturalmente, no me gusta que se confunde una cosa con la otra. A lo que estoy haciendo referencia es a aportes de campaña. Pero hubo a un solo... ...a un solo candidato presidencial... ...al que Marcos Cruz... ...le hizo un aporte de 25 millones de pesos... ...en cinco partidas de aporte de 5 millones... ...para totalizar 25 millones de pesos... ...aporte para la campaña... ...y eso fue hecho de manera directa por el señor Marcos Vaconcelo Cruz... ...y por suerte... ...hay varios testigos... ...y ese caso ustedes verán... ...que eso va a salir... ...a relucir... ...naturalmente esta persona no puede ser... ...encartada... ...en... ...la interpretación... ...de que eso fuera... ...para un asunto de soborno... ...porque de lo que se trató... ...era de un aporte de campaña. ...de Odebrecht... ...ciertamente no va ni siquiera por la mitad de su desarrollo ni su desenlace. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de la pausa, de este caso de Odebrecht.